Vea mami, esta blusita es una de las mejores marcas Porque yo no uso ropa barata ¿Qué tal? Obvio, yo tampoco uso baratijas Eso es para la gente que es muy pobre Por lo menos este vestidito me lo compré ayer Y me valió 270 mil pesitos ¿En serio? Uy no, muy barato Me tenés que decir dónde es para yo ir uh -huh. Hola ¿Eh? Pero como que está mintiendo mucho, ¿no? Y ese milagro usted por acá, como dicen por ahí, marido nuevo, ropa nueva. <risa> Lisette, ¿será que tu marido sí te está dando para comprar ropita fina? ¿O okay, qué? No me vaya a decir que ahora en adelante vos a ropita de estrato uno. <risa> Obvio no, ustedes saben que yo soy exclusiva. Y toda mi ropa siempre va a ser de marca. Uy, no, Lisette, pero es que esa ropa que traes puesta parece de puro carretillero. Se nota que ustedes no saben nada de ropa fina. ¡Qué pesar! ¡Mario! ¿Sí ves? Me estoy convirtiendo la burla de toda la gente. Esta ropa a kilómetros se ve que es barata. ¡Ay, amor! ¿Y es que acaso usted vive de la gente o qué? Pues no. Pero yo ropa barata no voy a seguir usando porque yo como mujer merezco verme bien. ¡Ah! Y otra cosita, no se le olvide que usted me prometió darme mi iPhone. Uy, mi amor, pero yo de dónde voy a sacar tanta plata para eso. Pues yo no sé, Mario, pero usted me lo prometió cuando estábamos en la cama. Usted verá qué va a hacer. Eh, Mario, ¿qué onda esta hora de llegar, hermano? ¿Qué más, don José, bien o qué? Qué pena con usted, don José. Es que me resultó un inconveniente en la casa. Pero tranquilo que eso no le va a pasar. Hay que ser más serio con el trabajo, Mario. Hay que madrugar más. Tenemos cuatro volquetas para entregar y no hay material. Ah, no, José, usted ya lo dijo. Lo que hay es ganas de trabajar. <risa> Hombre, don José, yo aquí pensando Llegó diciembre Y plata no hay ¿ah? Por eso hay que trabajar duro, Mario Para darse gusto Porque ese es el mes de los gastos, hermano Gastos? Ay, hermano Ahí tengo a la mujer Que me está pidiendo ese último teléfono de alta gama Dígame usted, ¿de dónde yo voy a sacar esa plata? Ah? Le cuento a don José Que me va a tocar trabajar duro, le digo ¿Duro? Ni trabajando un año, viejo Ponga a trabajar mejor. Deja de alucinar, hermano. No. Hola, mi amor. Ay. ¿Me trajo plata para cambiar la ropa vieja o no? No, mi amor. Esta semana hay que marcar. Le doy la plata a usted y qué vamos a comer, ¿Mm? Si ¿Sí ves, esto es lo que me tiene aburrida. Nunca tienes plata para mí, pero solo es para comprar comida o pagar el arriendo, no más. Don José, me va a tocar abandonar el trabajo. Yo creo que voy a buscar algo mejor. ¿Y eso por qué, Mario? Cuénteme, ¿qué le pasó? Ay, hermano. Tengo muchos problemas en la casa. Este trabajo me ha traído problemas. A mi esposa le gusta decir bien y darse lujitos. Y con lo que me gano aquí, no se los puedo dar. Hombre, Mario, aquí el problema no es el trabajo, ni mucho menos usted, viejo. El problema, la verdad, aquí es su esposa, que no sabe valorar el sacrificio que usted hace para darle los lujos a ella. ¿Sabe qué, Mario? Yo le tengo la solución a ese problema. Y si esto no le sirve, cambia de mujer, viejo. Fácil. ¿Ya le vas a servir el almuerzo yo? Uy, no, mi amor. Me siento como indispuesto, ¿veis? ¿Ah, sí? ¿Y es que le están dando mucha comida en la calle o okay? qué? No, mi amor, nada de eso. Tengo un dolorcito en la espalda desde ayer. Me tocó ir al médico y todo. Me mandaron tres días de incapacidad. Mi amor, ya toca ir a reemplazarme yo. <risa> ¿Es en serio? ¿Usted cree que yo voy a ir a trabajar? Pues le toca, mi amor. Porque hay que pagar arriendo y comprar comida. Y las deudas no dan espera. Don José, ¿y ¿dónde está el material con que vamos a trabajar? Acá está el material, mujer, material de río. ¿Cómo? ¿Y usted cree que yo voy a sacar arena? Eso es lo que hace su esposo todos los días y eso es lo que vamos a hacer hoy, mujer. Saca la arena ahí, me la montona acá, que yo voy para la parte de arriba, ¿listo? Uy. ¿Y entonces, dice cómo vamos? ¿Qué don José? ¿Sí ¿Si me ha rendido o no? <ríe> no, mujer, así como va, no ha hecho ni para el desayuno de mañana. Hay que meterle más ganas, mujer, para que gane el día. Ahorita le traigo agua yo. <ríe> Amiga. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Uy, no, Lisset, ahora sí que te ves hermosa. Pareces la típica montañera con esa ropa, gas. Ay, no, qué vergüenza. Qué asco. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Ay, no más cansado. Amor, ¿vas a almorzar? No, más tarde, quiero dormir. Buenos días, don José. Ah, qué ólice. ¿eh? Y ese milagro usted por acá. Yo pensé que no iba a volver. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Trabajar más, recoger toda esta piedra, ¿vale? Que esto lo vendemos para hacer grava. Ay, don José. Pero mire como tengo las manos llenas de ampollas. ¿Será que no hay un trabajo más fácil para mí? Fácil. Acá no hay nada fácil, mujer. Si usted aquí no va a ganarse el día, hay que trabajar duro. Le digo. Ey, Lissé, un metro de arena y un metro de balastro, 54 mil, ¿listo? ¿54 mil? ¿Qué le pasa? O sea, yo vine a trabajar tres días de mi vida, al sol, dañándome las manos, ¿para ganarme solo esto? Le estoy pagando lo que se ganó, mujer, eso fue lo que usted se hizo. ¡Qué vergüenza! A mí no me vas a volver a ver por acá, yo no pienso regalarle mi trabajo a nadie. ¡Ve, Mario! Haceme el favor y le decís a don José que me pague mis tres días de trabajo. Uy, ¿cómo así, mi amor? Si don José es un hombre muy correcto, ¿cuántos metros se sacó o qué? Pues dos, pero no me parece justo que yo tenga que dañar mis manos a soliarme por allá para ganarme unos miserables 54 mil pesos. Uy, mami, antes te dio de más. Bueno, entonces, con esos 54 mil pesitos voy a comprarme una chancla bien elegante que hay en el centro, porque esto ya está de cambio. Ja. No está ni tibio si usted cree que yo voy a permitir que usted se gaste la plata que yo me gané con tanto sudor Ah, sigue ¿sí, mi amor Ganarse el dinero no es nada fácil Ahora yo te pregunto ¿Cuántos días en el río te hacen falta? Para comprarte toda esa ropa de marca que vos querés ¿Mm? Hey. ¿Entonces qué, José? Estoy motivado para trabajar. ¿Cuántas bolquetas hay para sacar mi papá? ¿Ja? ¿A qué se ve tanta felicidad, Mario? ¿Se ganó la lotería o qué? No, hermano. Usted me cambió la vida, mi viejo. ¿Cómo le parece que allí me fui para el centro con mi esposa? Y comprando blusas de 20 mil. ¿Ah? ¿Ja? Me alegra, Mario. Me alegra que haya recuperado su relación. Ahí su esposa ya aprendió que si quiere tener muchos lujos, hay que aprender a trabajar. Usted es un genio, José. ¿Vos deberías trabajar en eso, arreglando relaciones? Vaya y usted sea el barrico con eso. ¿Mm? No, debemos de hablar, hermano. Vamos a trabajar, que por hablar no lo están pagando, viejo. <risa> Vamos. Algunas personas no conocen el valor del dinero y pocos son los lujos que consiguen con su esfuerzo. A caballo regalado, nunca se le mira al lado. Y si algo lujoso quieres tener, mucho sudor vas a tener que ver. Soy de J. Broly, y si este video te gustó, compártelo. Y no olvides comentar.